Hola, ¿cómo están? Eh, voy a hacer este video básicamente porque eh, bueno, como todos saben eh, en Latinoamérica hay un proceso en general de mucha manifestación y hoy en Chile particularmente hubo uno muy grande entonces la idea es saber más o menos qué postura tienen los gobernantes de Latinoamérica en general. Por otra parte, la gente que gobierna, la gente, el pueblo, ¿no? Y cómo se ve el conflicto, ¿no? Y después voy a lanzar unas cartas para Chile, en general, o sea, en específico. Superior, eh, y por ahora continúan, estos siguen sí, enfriando la escalera, que es lo que pueden hacer con los equipos que tienen en este minuto desplegados aquí en Alonso de Valle con Santa Rosa. Sí, Alonso de Valle con Santa Rosa, donde se ha registrado el incendio del edificio corporativo de N. Teníamos recién y más que las puertas. Um, bueno, básicamente lo que muestran las cartas es que los gobernantes no tienen una decisión clara que, que no son capaces de conectarse emocionalmente con el pueblo puede ser muy cliché lo que estoy diciendo um, y por lo mismo no ven hay mucho cansancio ¿Sí? y no ven eh, digamos, la solución que está frente a sus narices eh, es probable que también muchos eh, gobernantes hayan, hayan cambios de gobernantes o, o personas de poder que se retiren con respecto al pueblo se ve que hay una profunda tristeza, decepción que sueños que nos como esperanzas que no se cumplieron, ¿sí? Y ahora, con respecto a, como a la proyección, bueno, se ve un agotamiento eh, del tema del hacer, ¿sí? Del trabajo, hay un agotamiento, es como que no hay recompensa en eso y hay un agotamiento claro. Eh, creo que la solución va eh, con respecto a poder hacer cosas. No tiene que ver tanto con... Que se que era y que a, a creo que hay que a, actuar en hay, conjunto, este Entonces, hay que... que em... Sí, el problema está que hay una profunda desconexión entre qué es lo, lo que espera el pueblo como una conexión emocional, ¿sí? Se ve que hay mucho de, de hay que hacer esto, pero no se conectan con lo que le sufre o pasa el pueblo. Y con respecto a Chile, nada más. bueno, el problema está en, en el cómo. Eh, en, en la recompensa de un trabajo sí, que creo que no, no está siendo bien recompensado eh, acá, acá veo que hay una obstinación de los, gober de los gobernantes en Chile es como que no quieren dar su brazo a torcer son eh, personas de mucho poder eh, y que quieren hacer las cosas a su pinta eh, y nuevamente no hay una no, no están pensando en qué es lo mejor para aunque dicen que es lo mejor para pero no están pensando en qué es lo mejor para ellos y hay un agotamiento yo diría que eh, que probablemente la, la ministra de transporte Entonces, ¿sí? se vaya sí eh, y que empiezan a actuar con... Eh, o a abogarse a través de la justicia. Pero va a haber un cambio de la forma de cómo ser ministra. Y con respecto a, digamos, a la gente... Eh, es, es, es un movimiento que nace mmm, yo diría de de, de de una despreocupación. Es como no valoran lo que hago, no me toman en cuenta, no hay una te vuelvo a decir, no hay una conexión emocional, hay una hay una cierta nostalgia de cómo eran las cosas antes. Entonces ahora se ve que hay una unión eh, se ve aquí un hombre que lidera un hombre joven pero en general es como una unión de familia que quieren que hayan cambios yo diría que todavía no, no hay una una decisión clara Sí. y bueno, yo diría que van a seguir los conflictos y sobre todo el, la sensación de desconfianza que es como hay secretos ocultos yo siento que esto no, no, no, no va a parar eh, porque hubo un despertar y lo que se quiere aquí es concretar cosas sí también la gente es como que se está dando cuenta de que las cosas no están funcionando y hay un agotamiento eh, diría yo como de mental incluso físico ¿Sí? Bueno, espero que de alguna manera esto haya ha sido de ayuda y nos vemos en la próxima.